Va grabado y además decirles que por lo mire, Santi mide como 3 metros, no vale. Es muy difícil. No. Llega. me Bueno, ¿se puede o no se puede? Vamos, Santi, que podés. ¡Vamos, vale, compañero. Vamos, Santi, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí pasó. ¡Pasó! Muy bien. ¡Gracias, ¿Qué Santi? Bravo, bravo. ¿Quedó? Vamos a hacer solamente este fragmento. No puede más, Mayra, no puede más. Se no, va, mira, se una va botella a de agua, por risa. favor. Y ahora falta Mayra. Mayra se supone que lo tiene que hacer más rápido. A a ver, nunca pensé. Tengan, tengan piedad que estoy vestido, chicos, por favor. Uh, no a... Nunca pensé que a hacer, iba a estar mire. tan complicado esto. Por... Miren, muchacho, un... la, idea, la idea es que, claro, es que sigan respirando. Decía que ya termina el programa, ¿no? Estás vivo, amigo. Estoy, estoy. Ahí A va ver. el agua, oh, va llegando vamos. Tonchi con el Gracias, agua. Gracias, Tonchi. Me salgo, me salgo, pero estoy. Yo estoy de vestido. ¿Qué? Ella está de vestido, pero lo hizo en dos segundos. Bien. ¡Eh! Bien. Bueno, estaba, pero... estaba con una dificultad, con mayor Trataba dificultad. de que no se note mucho, pero bueno. Sí, yo recibo acá eh, el El palo, el palo de, todo, el el sí, palo sí, de la obra, el... maestra. Uh. ¿Cómo lo Yo creo Nunca que... transpiré tanto mira. Bueno, pero acaban sí. de derribar un mito. O sea, sí pudo. Sí pudo. O sea, pude con pude mi, mi, a, ver, a, a de... mi tiempo, a mi ritmo, pero estuve. De esto es importante porque <risa> queda grabado. <risa> ¿Lo podemos hacer el remix? Sí, obvio. Esto lo vamos a subir ¿Grabás? a la página, a las uh. redes sociales. Vamos a hacer que derribar el mito de que el hombre sí lo puede hacer. Claro. <risa> Por ya. lo menos, no sé en cuánto tiempo lo <risa> hizo. No sé si lo podemos chequear en cuánto tiempo lo hizo. Como dos minutos. Dos minutos ¿no? ¿no?